Actualizamos sobre Violeta. ¿Cómo está Violeta? Es una buena pregunta. Con ella nunca hay una respuesta sencilla. No es que esté mejor ni que esté peor. Está siempre mejor de algo y peor de algo. En este caso, la buena noticia es que está comiendo, ya no ha vuelto a tener problemas con la orina, y bebe un montón. Eh, bebe un montón, pero a la forma que tiene que beber. Es decir, con mi perro no hemos conseguido que beba ella sola. Igualmente, eh, tampoco es la mejor opción porque con el biberón nosotros sabemos cuánto bebe y ahora que ya hemos controlado los problemas que tiene el que ella beba de el biberón, que, solo, que suele afectar a cabritas y no es lo normal porque las cabras no suelen beber de biberón cuando empiezan a crecer, pero hay algunos casos, Entonces, bueno, en la y tal, pues entendimos que era eso y ese era el problema que originaba la, la orientación. Eh, está comiendo un montón, o sea, y de ánimo está súper bien, no ha vuelto a tener problemas neurológicos ni nada, con lo cual, eh, ahí sí que podemos decir que mucho mejor, pero, eh, y aquí viene el pero, de movilidad está peor. Al final, eh, ella tiene una enfermedad que es artritis y encefalitis caprina, quiere decir que tiene una, algo pues, que le va a ir provocando problemas en las articulaciones. Y en este caso concreto, pues bueno, la mano que es buena, esta ya sabéis que es la que tiene un poquito menos radial, con lo cual es la que le queda en el aire, y esta que es la buena, pues se le retrae mucho, con lo cual están dando mucho menos. Lo bueno es que con la sillita ella está de pie muchas horas y está comiendo, con lo cual, y además descarga el peso. Pero sí que es verdad que con la célula y todo no hemos conseguido que vaya mejor. Tampoco sabemos si es por sus malos hábitos de apoyo o sencillamente por... Por la articulación, entonces, bueno, aquí la podéis ver un poquito, ahí, apoya bien, ¿ves? bueno, o sea, un ratito está bien, pero ya como se le va retrayendo, luego se cansa rápido, entonces, ahora anda menos, pero sí que anda un poquito, eh, como veis, de ánimo está, está muy despierta, está muy bien, está muy guapa, como la podéis ver, está preciosa, ¿eh? y ahora está mirando todo, está mucho más atenta al, al entorno, eso es verdad, y yo diría que, que ve y todo, porque hay veces que parece que ve, eh, o sea, algo ve seguro, pero hay veces que parece que te ve perfectamente, y hasta, eso está muy bien, te pipí, ¿ves? Un pipí perfecto, cortito, porque hace poco que ha he hecho otro, pero perfecto, muy bien, mi amor, <ríe> y bueno, en aquí anda, ahora andaremos un poquito. Por lo demás, pues pues eso, o sea, lo más importante es que ella, sobre todo, eh, esté feliz. Y bueno, yo creo que está muy feliz. El, las limitaciones que tiene ella, o lo poco autónoma que es, lo ha sido siempre, con lo cual para ella nada ha cambiado. Eh, como, una, como una lima, no para de comer. Eh, eso es genial. Ah, mira, está haciendo bonita. Está haciendo bonita. Perfecto. Pues... También caga mucho, porque como come mucho, de hecho, hace nada, ha hecho un montón, pero bueno, ha vuelto a hacer, perfecto, me espero, que es de mala educación cortarte, y, y nada, o sea, come mucho, come un montón de heno, y le encanta el heno, es una cosa, así que genial, eh, recibe un montón de cariño, constantemente, y le da miedo quedarse sola. A ella es perfectamente consciente, cuando se queda sola, le da miedo, la suerte que tiene es que casi nunca se queda sola. Y cuando, cuando no la voy a poder atender, por ejemplo, pues la dejo tumbadita en su camita, con su peluchito, y se siente súper acompañada. Con lo cual, ella en todo momento siente que estamos ahí para ella. Así que su dependencia que tiene de, de nosotros, pues es muy llevadera para ella. Con lo cual, está teniendo una infancia muy feliz. ¿Cómo irá esto? No tiene sentido planteárselo con ella. Ya lo sabéis, con ella hay que vivir el momento y, y ir ajustándonos y ir haciendo todo lo posible para que ese momento sea lo más feliz ¿eh? posible. Y en este momento yo creo que Violeta es súper feliz. ¿Verdad, Violeta? ¿Eres feliz? o no eres feliz? ¿Ya te puedo coger? ¿Ya te puedo coger? ¿Ya te puedo coger en brazos? ¿Eh? Sí, ya puedo bajarte en brazos. Y ya. ahora mismo. Violeta es la más feliz del mundo. Es súper feliz. Y eso es lo más importante. Y por lo que vale la pena luchar, ¿verdad, Violeta? ¿Vale la pena o no vale la pena? Y dice que sí, que vale la pena. Así si lo dice Violeta, hay que creerla. ¿Quién te quiera. ¿Eh? ¿Yo? y toda esa gente que te está viendo. Diles hola. Diles algo bonito. Dile que os quieren. Y que le encanta que le digáis cosas bonitas. Así que si le queréis decir cosas bonitas, lo podéis decir ahora y cada vez que salga, que le encanta. Yo luego se las cuento. Le digo, ¿sabes lo que dicen de ti? Que eres súper bonito que ti, ti, ti, ti. Le cuento todo. Os seguiremos actualizando. ¿Ué? No, esta noche. <risa> Chao.